primera semana aprendiendo a tocar piano con mi curso Do, re, bi, fa, sol. Segunda semana aprendiendo a tocar piano con mi curso. Tercera semana aprendiendo a tocar piano con mi curso. Cuarta semana aprendiendo a tocar piano con mi curso Quiero invitar a que te unas a este entrenamiento totalmente online. Es un curso desde cero hasta nivel avanzado que he creado para ti. Si me acompañas en este entrenamiento, te aseguro de que lograrás aprender a tocar el teclado como siempre has deseado. En este entrenamiento lograrás aprender más de 7 ritmos, tanto como el merengue, salsa, songo, eh, bachata, disco, rock, balada, eh, pasillo, bolero, entre otros más que estoy enseñando allí. Podrás lograr aprenderlos totalmente. Y lograrás implementar tus canciones favoritas en el piano Toda la información de este video la encuentras aquí debajo Así que te espero allí dentro No dejes pasar esta gran oportunidad para ti Entra ya mismo que quedan muy pocos cupos ¿Aún sigues aquí y no le has dado clic a más información? ¡Dale ya! O si no, no vas a lograr aprender a tocar el piano así